En la vida, como en el deporte, visitan Kirolean Besala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, guisar Igualdad. igualdad, Tasuna. gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.